Gato de la conquistada, escrito para que lo cante alguna de las chicas, ¿eh? Ya ven, un gato para bailar. Contigo, mi amor contigo, la vuelta te va a encontrar conmigo, mi amor conmigo. El giro te pone cerca y yo te pongo señal de alerta. Lánzate cuando te rimo, al piste ya me retiro, tus tacos marcan latidos que van llegando hasta mi sol. Seguíme en la media vuelta revoloteando como pan suelta De flores yo me perfumo, dulzura mira pongo en mi piel. Anda preparando el humo, así me gasta panas de miel. ¿Qué giro tiene este cuento? Yo te lo digo llegando al centro. Nos, nos, nos. para bailar contigo mi amor contigo la vuelta que va a entrar conmigo mi amor conmigo te giro con veo pa' que la corda, tu titubeo, veo te animo cuando te miro al aire quedo ese mismo tus ojos ganan el brillo casi llegar hasta mi cariño Seguime me la media vuelta porque ya estoy como media muerta De te sigo esperando, tontito toda la noche tu beso ya está llegando, sella mi boca con ese broche y el giro para un lazo porque me atrapa todo en tu brazo